Tiempo condicional, verbos terminados en ER. Video número 22. Iniciamos con el verbo retorcer. During. Yo retorcería, tú retorcerías, él, ella, usted retorcería, nosotros, nosotras retorceríamos, vosotros, vosotras Retorceríais, ellos, ellas, ustedes retorcerían. Ella retorcería todas las toallas mojadas. Caer, to fall. Yo caería, tú caerías, él, ella, usted caería. Nosotros, nosotras caeríamos... Vosotros, vosotras caeríais. Ellos, ellas, ustedes caerían. Yo nunca caería en tus bromas telefónicas. Volver. To come back. Yo volvería. Tú volverías. Él, ella, usted volvería. Nosotros, nosotras volveríamos. Vosotros, vosotras volveríais. Ellos, ellas, ustedes volverían. Yo volvería a mi país cuando tenga mucho dinero. Traer, to bring. Yo traería, tú traerías, él, ella, usted traería. Nosotros, nosotras traeríamos, vosotros, vosotras traeríais, ellos, ellas, ustedes traerían. Tú traerías todos los libros que debes a la biblioteca mañana mismo. Oler, to smell. Yo olería, tú olerías, él, ella, usted olería. Nosotros, nosotras oleríamos, vosotros, vosotras oleríais, ellos, ellas, ustedes olerían. Yo olería todos los perfumes antes de comprar. VER To see. Yo vería. Tú verías. Él, ella, usted vería. Nosotros, nosotras veríamos. Vosotros, vosotras veríais. Ellos, ellas, ustedes verían. Juan vería todas las películas el fin de semana. Ser. To be. Yo sería, tú serías, él, ella, usted sería, nosotros, nosotras seríamos, vosotros, vosotras seríais, ellos, ellas, ustedes serían. Tú y yo seríamos las mejores amigas. Resolver. To resolve. Yo resolvería. Tú resolverías. Él, ella, usted resolvería. Nosotros, nosotras resolveríamos. Vosotros, vosotras resolveríais. Ellos, ellas, ustedes resolverían. Mi maestra resolvería todos los ejercicios del libro. morder, to bite, yo mordería, tú morderías, él, ella, usted mordería, nosotros, nosotras morderíamos, vosotros, vosotras morderíais, ellos, ellas, ustedes morderían. Ese perro mordería a todos los vecinos. Proteger, to protect, yo protegería, tú protegerías, él, ella, usted protegería, nosotros, nosotras, protegeríamos, vosotros, vosotras, protegeríais, ellos, ellas, ustedes protegerían. Los policías nos protegerían de los malhechores. Mover, to move, yo movería, tú moverías, él, ella, usted movería, nosotros, nosotras moveríamos, vosotros, vosotras moveríais, ellos, ellas, ustedes moverían. Mi tío movería todas las cajas pesadas. Perder, to lose, yo perdería, tú perderías, él, ella, usted perdería. Nosotros, nosotras perderíamos, vosotros, vosotras perderíais, ellos, ellas, ustedes perderían. Nosotros perderíamos mucho dinero en ese negocio. Recuerda, suscríbete, comenta y comparte, envíame tus comentarios, regálame un like, activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal es rjoven66gmail.com. Este es el final de la clase dedicada al tiempo condicional y estudiamos 12 verbos terminados en er. Esta es la clase número 22. Gracias por ver esta clase y yo espero verte en un próximo video. Hasta la vista amigos.